¡Gracias! Estás sufriendo por tu amor Te alejaste sin decirme nada Tu amor si no regresas de dolor, morirá, morirá. Para todos los de México desde Estados Unidos hasta el sur de Argentina y toda la Americana. Corazón, estás sufriendo por tu amor, te alejaste sin decirme nada. Yo no sé lo que pasó, dejaste a mi corazón, traicionaste todas tus palabras. Y ahora que te va? ¡Lo